¡Hola! En este vídeo te enseñamos a editar un archivo PDF sin tener que instalar nada en tu ordenador con la herramienta gratuita de Google Drive. ¡Empezamos! Bien, para modificar un archivo PDF, en primer lugar, Vamos a ir a google.es y desde aquí vamos a iniciar sesión. Necesitamos tener una cuenta de Google. Al darle a iniciar sesión nos va a pedir un usuario y una contraseña. Si no hemos creado una cuenta de Google, podéis ver un vídeo donde aprenderéis a hacerlo. Bien, una vez en nuestra cuenta de Google logueados, o sea, con, con la cuenta abierta, vamos a pinchar en estos nueve puntos de la parte superior derecha. Pinchamos y vamos a ir al correo electrónico lo primero vamos a descargar el PDF que nos han enviado. Abrimos el correo y podríamos directamente descargar el documento, pero no es ni siquiera necesario. En vez de descargar, le podemos dar a Guardar en Drive. Si pinchamos y le damos a Guardar en Drive, le damos aquí a... ¿veis? Os pone que se ha añadido y le damos a Organizar. Entonces, os va a permitir cambiarlo de carpeta. Pero bueno, vamos a ir a Google Drive y lo vemos en detalle. Para ir a Google Drive, simplemente... Podríamos pinchar aquí en los nueve puntos nuevamente y Drive es una de las aplicaciones de Google que no solo nos permite almacenar archivos, sino que también tiene los programas que tienen que ver con la ofimática. Procesador de textos como un Word, eh, hojas de cálculo como un Excel o presentaciones como un PowerPoint, pero también permite hacer muchas más cosas y ahora vamos a verlo. Pincharíamos aquí en Drive y vamos a ver que ya está aquí el documento que nos han mandado por correo y que ni siquiera hemos descargado en nuestro ordenador. Ejercicios prácticos temados. Esto es un PDF, ¿cómo podemos editarlo? Solo hay que pulsar en el botón derecho del ratón encima del documento y se despliega el menú de opciones. Y en este menú de opciones lo que vamos a hacer es ir a abrir con y lo vamos a abrir con documentos de Google. Pinchamos en documentos de Google y puede tardar un poquito más o un poquito menos dependiendo del tamaño del archivo. Si es sencillo como este, tardará poquito como habéis visto. Si os fijáis, eh, es un procesador de textos, como podría ser el Word, pero este es el procesador de textos de, de Google que es eh, gratuito con nuestra cuenta de Google, con nuestro Gmail y que podemos usar online, sin necesidad de instalar nada en los ordenadores. Además sirve tanto para el ordenador como para el teléfono móvil o la tablet. Bien, ahora si lo que necesitamos es contestar estas preguntas, no va a ser necesario ni imprimir, ni, ni escribir a mano, ni nada por el estilo. Primera pregunta, ¿qué estrategias podemos seguir para reducir el consumo de papel en nuestros centros? ¿Veis? Pinchamos, pinchamos al Enter y ya nos permite escribir, por ejemplo para contestar esta pregunta sería eh, usar documentos en línea, bueno eh, vais a ver que a lo mejor eh, cuando estáis contestando veis que los espacios son muy grandes o veis que hay como un formato extraño, entonces lo que podemos hacer es darle a editar, seleccionar todo o pinchar y arrastrar, pero vamos, seleccionamos todo, y le damos aquí, en la última opción, veis, la teta tachada, que es borrar formato, pinchamos en borrar formato, y elimina todo lo que son espacios, y eh, cosas raras, ¿vale? Y aquí ya, pues, damos los espacios que consideremos, contestamos a las preguntas, las preguntas las podríamos poner en negrita, para destacarlas, y lo que consideremos necesario, esto estaba abajo, eh, alineado a la derecha. Bien, contestamos el resto de preguntas. ¿Qué soluciones ves para evitar usar el correo para intercambiar archivos? Usar Drive. Drive, una de las funcionalidades que tienes es que nos permite editar estos archivos de forma colaborativa, que también lo veremos en otro vídeo. Bien, una vez que contestemos las preguntas, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a aquí arriba a la izquierda en el menú vamos a pinchar en archivo y le vamos a dar a descargar y dentro de descargar vamos a elegir la opción de documento pdf que es como normalmente nos piden que enviemos los documentos pinchamos en documento pdf y veis se ha iniciado la descarga de forma automática este archivo se va a almacenar eh, en vuestro ordenador en la carpeta que tengáis por defecto, en la configuración del navegador que estéis utilizando, en este caso es Google Chrome, que normalmente es una carpeta de descargas, la carpeta de descargas que está en los archivos de vuestro ordenador. Pero si pinchamos aquí, le podemos dar, esto es un Mac, mostrar en Finder, si no mostrar en el explorador de Windows, y os lo abre. Yo lo voy a arrastrar al escritorio para que sea más sencillo, ¿vale? Entonces... Si vamos al escritorio, vemos que está aquí. Lo abro y veis, ya no se puede modificar, es un archivo en PDF, pero ya con sus respuestas realizadas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para entregarlo, va, volvemos a nuestro correo electrónico, abrimos el correo en el que nos han enviado el documento, le damos a responder y damos a esta opción que es eh, adjuntar aquí al clip adjuntar archivo lo buscamos en el escritorio que es donde lo hemos dejado aquí está ejercicios prácticos tema 2 lo abrimos y ya está adjuntado y ponéis envío eh, la tarea y le damos a enviar se acabó ya hemos He eh, modificado un PDF sin necesidad ni de imprimirlo, ni, ni de instalar ningún tipo de aplicación, ni hacer cosas raras, solo con Google Drive eh, gratuito con nuestra cuenta de Gmail.